Español. Bienvenido a nuestra nueva lección. Miembros de la familia española. Padre, padre, el hijo, el hijo, padre, hijo. La madre hija madre y hija hermano hermano hermana hermana hermano y hermana abuelo abuelo abuela abuela abuelo y abuela tía tía Tío, tío, tía, y tío. Sobrino, sobrino, sobrina, sobrina, sobrina. Primo, primo, primo, primo. miembros de la familia española. Gracias por ver a Dios. Todo lo